El proyecto Hipermediaciones para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje a través de Second Life arrancó como una idea de desarrollar pues una plataforma que le permitiera a los estudiantes navegar en el conocimiento finalmente, sumergirse en el conocimiento. Eh, inicialmente se pensaba como eh, un espacio que podía ser proyectado en la habitación de la, de la casa de cualquier estudiante, en la que él podía, en una simulación de un aula de clase, eh, acceder a los contenidos y a la información, utilizando su cuerpo como eh, principal eh, mecanismo de, de contacto. Estamos en la familia de los metaversos, específicamente en Second Life. Es primeramente inmersivo, que se pueden hacer actividades sincrónicas y también porque se genera todo el tema del compañerismo y trabajo en equipo con los eh, estudiantes. Sus trabajos en equipo, estas inmersiones implican que ellos estén en una situación de sitio o simulación, en donde no solamente están interactuando con el entorno, sino con sus compañeros como si estuvieran un problema o afrontando un problema de la vida real. Nervus Acme es una aplicación cuyo propósito es la educación y el entrenamiento en conceptos relacionados con la neuroanatomía, principalmente en el miembro superior. Esta aplicación hace uso de la realidad virtual como herramienta de ayuda didáctica y tecnológica para facilitar los procesos de aprendizaje. En la aplicación, se podrán encontrar diferentes experiencias interactivas cuyo propósito es potencializar los procesos de aprendizaje en neuroanatomía. El proyecto de cooperación interinstitucional con la Pontificia Universidad Javeriana Innovación Pedagógica a través de Minecraft tiene como objetivo evaluar la relación entre la participación y el engagement en entornos narrativos creados con el juego a través del aprendizaje basado en problemas entre estudiantes universitarios. En este estudio construimos experiencias narrativas en el juego Minecraft para que los estudiantes puedan decidir qué hacer, qué producir y cómo resolver problemas o retos.